Buenas tardes queridísimos alumnos de La Valencia y buenas tardes a las familias y a los invitados que han venido a vernos. Estamos muy felices de estar hoy aquí. Estamos aquí una muestra del profesorado de los bachelors y del máster. Soy Cristina Casanova, directora de Lava junto con Andrea Contino. Bueno, yo también os doy la bienvenida, eh, algunos de vosotros ya nos íbamos cono conociendo ayer en la jornada de presentación, ya os ha hecho el rollo con todas las reglas, los horarios, llegar pronto, llegar pronto, pero realmente estamos, bueno, felicísimos de veros a todos allí, nos hemos entrevistado uno a uno, hemos hecho poco a poco, iremos aprendiendo vuestros nombres, pero realmente es una, una felicidad cada comienzo de curso, sabemos que... Bueno, tenéis mucho deseo, muchas expectativas y esperamos estar a la altura de, de todo lo que, que dese, de deseáis ser y daros todo lo que podamos. Que daremos un poco la palabra a María, que es su director, que también habéis ido conociendo, y a los profesores, que os pre se presenten un poquito algunos. Desear bueno, que paséis un año maravilloso, sepáis que estamos aquí todo el equipo de dirección y los profesores para daros apoyo en todo lo que necesitéis. Eh, obviamente nos esperamos de vosotros que, bueno, pues que metáis vuestra parte y los profesores están allí esperando que también le masaguéis de preguntas, bueno, que os puedan aportar lo máximo posible. Bueno, yo pasaría la palabra a María para que se presente y luego vamos con los profesores si os parece. Gracias, Andrea. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Para nosotros eh, comenzar esta segunda edición es, es un momento muy feliz y muy importante. Tenemos muchas ganas de, de juntaros ya a la primera promoción con, con esta nueva que llega también. Y bueno, deciros que, que creo que sois muy afortunados por estudiar aquí, que tenéis un, un plantel de, de profesores eh, increíbles que ya iréis conociendo. Todos son profesionales, están en activo, tienen unas carreras brillantes y, y como docentes también son súper son buenos. Podéis aprovechar, podéis aprender un montón si aprovecháis bien. Y, y bueno, espero que, que aprendáis, que disfrutéis y que, y que lo paséis bien también. Bueno, pues es, es lo, que, lo que os queremos transmitir. Y bueno, y voy a pasar ya a presentaros a, a Manuel, que lo tengo aquí a mi lado. Manuel. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Conde, soy el profesor de videoescena y de iluminación en el Máster Internacional de Creación de Contenido Multimedia para el Espectáculo. Sí, sí, sí, sí. También está Pablo aquí, ahora Ahora os, os cedo el testigo a Pablo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, el Máster terminará este diciembre con una muestra en el, en el TEM, con una, con una obra. El Máster arrancó en enero y la siguiente convocatoria arrancará en septiembre de 2023. Pues en el primer semestre del máster hemos estado trabajando pues con los alumnos eh, todo lo que son softwares para la creación del contenido multimedia, tanto de interactividad, también de iluminación, eh, han creado proyectos e instalaciones para practicar y ahora estamos inmersos en la creación de un espectáculo en este, en este segundo semestre, ¿de acuerdo? que es un espectáculo real que lo podéis ver el, en diciembre, el 11 en el TEM, en el Teatro Musical, en el Cabañal. Os invito a que vayáis ¿de acuerdo? y le cedo la palabra a Pablo. Buenas a todos, pues como ha dicho Manuel, yo soy Pablo, soy Pablo Alpe, soy artista digital y también creative coder. Y además soy cofundador de Vitamin Studio, que es un estudio que se dedica a fusionar arte y tecnología y nos dedicamos a hacer experiencias inmersivas e instalaciones interactivas. He estado trabajando durante todo el año eh, para el máster y yo he estado llevando el, el módulo de, de interactividad. Y bueno, nada, Manuel ya ha explicado todo, todo el máster cómo ha ido, ha ido muy bien y os esperamos a, a los que queráis para el año, para el año siguiente. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marta Celada, voy a dar la asignatura de Social Media Practice. y soy publicista, entonces os voy a enseñar un poco toda la parte del contexto digital, cómo las marcas pueden funcionar ahí. Ahí supongo que vosotros estaréis a tope de al día en redes sociales, estaréis en todas, pero lo vamos a ver desde una perspectiva más profesional. Entonces ese va a ser, vais a desarrollar un proyecto, que no sé si habéis visto ya el brief, que es desarrollar un proyecto para una marca de café y vamos a desarrollar toda la estrategia de, de contenido. Se me escucha. Hola, yo soy de los viejos, porque estuve el año pasado, y bueno, eh, doy la asignatura de iluminación en primero, y en segundo voy a dar fotografía comercial. Bueno, mis asignaturas para mí son las mejores, y mis alumnos son los mejores, porque aparte de aprender, nos lo pasamos bien en clase. Y no hay cosa más bonita que divertirse mientras estudia. Este año me voy a portar muy bien con vosotros, como el año pasado, y que sepáis que tenéis tanto primero como segundo un brief muy bonito del cual he desarrollado para vosotros. Y os paso a Tony, encantado. Como se nota que eres de los viejos y arrancas un aplauso, pero... <risa> no, yo no. Yo también soy de los, de los viejos y no voy a hacer segundo pero sí que voy a repetir primero, para mí fue una experiencia inolvidable. Tengo aquí alumnos que, que podemos corroborar que fue ahí como, como una oleada impresionante. ¿no? En realidad mi, mi asignatura, que es Practices in Design, eh, está planteada para trabajarla como eh, un proyecto para presentar a un cliente final. O sea, nos enfrentaremos a un cliente final. Con lo cual, todo el estrés del mundo lo vamos a saber gestionar y vamos a saber cómo planificar este proyecto. Y luego esta asignatura se comunicará con, con la siguiente, que es comunicación en, en diseño. Y bueno, prácticamente vamos a estar haciendo proyectos constantes de cara a la presentación de un proyecto final hacia un cliente. Y es algo súper constructivo, cómo manejar el estrés, cómo trabajar eh, con equipos, eh, cómo elaborar las ideas, cómo desarrollarlas, cómo sacarle punta, cómo investigar creo que es súper divertido y súper completo y para mí es como eh, si fuera el, el, el núcleo de una agencia, ¿no? Yo vengo de, de, de la agencia de publicidad, soy director creativo. La verdad es que me encanta ese bullicio de cómo sacar punta a la gente y que saque lo mejor de sí mismo. Entonces, estoy convencido que, que nos pasaremos súper bien. O sea que los de primero de diseño, tony lo tendréis todo el año. Lo vais a tener de septiembre a junio. Los lunes ahí puntual. Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia Flores. Voy a daros las asignaturas de Professional Development, Professional Practices y Individual Project. Son, son tres asignaturas de Diseño Digital. En las dos primeras, Professional Practices y Professional Development, vamos a empezar con Professional Development viendo un poco todo el abanico de especialidades que tiene el diseño. Vais a conocer de primera mano porque van a venir bastantes profesionales algunos más senior, otros más junior, va a ser muy interesante y os van a contar su experiencia y bueno vamos a ir también intentando que aprendáis una metodología para organizar lo que sería vuestro plan de carrera, aunque estéis en primero, eh, los de primero porque es una asignatura de primero, vamos a ir un poco llegando a, a este punto. ¿no? Y luego, bueno, Individual Project es una asignatura de proyectos, proyectual, eh, que va a tener con desde un brief, ¿no? la, digamos, la temática eh, que va a envolver a toda la asignatura va a ser la crisis climática, y vamos a abordar un proyecto desde el principio. ¿no? Y bueno, mi background es, soy diseñadora de producto, licenciada en Bellas Artes, pero básicamente lo que más me he desarrollado es a la edición, no a la edición digital, a la edición como editora de publicaciones. Y, eh, y bueno, ya he sido comisaria de diseño y gestora cultural la mayor parte del tiempo de mi carrera. Hola, muy buenas. Bueno, me de pie. <risa> eh, soy Jesús Gallent, eh, doy la asignatura en primero y en segundo de diseño digital. Bueno, digital. Viejo. Soy viejo. Uh, y sobre todo, bueno, mi, mi interés de la asignatura y para los alumnos que ya han pasado por el año pasado, es sobre todo que cuando trabajamos con un diseño digital eh, pues las pantallas no tienen un tamaño fijo, tenemos diferentes dispositivos, diferentes pantallas de ordenador y diseñamos para todos esos tipos de pantallas entonces no es un diseño fijo, sino tiene que ser un diseño líquido ¿no? entonces tenemos que entender esa parte, sobre todo eso lo hicimos en primero y ahora en segundo lo que vamos a hacer es sobre todo también ver cómo esos diseños que hacemos luego los tiene que programar alguien, tiene que haber un programador y tiene que haber alguien que lo tiene que codear, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese diseño para que alguien lo pueda programar? Luego también, eh, toda la parte de pantallas es muy visible, es muy visual, es muy tengo tengo un ratón, muevo un dedo, pero hay gente que no puede mover un dedo, hay gente que no puede ver. ¿Cómo diseñamos digitalmente para que la accesibilidad pueda ser factible? O sea, Cómo una persona ciega o una persona con poca visión puede actuar e interactuar con una aplicación. Entonces, cuando diseñamos también tenemos que pensar en esa gente. Y ya no hablamos de colores, ya no hablamos de tipografías, sino hablamos de cómo estamos diseñando esa aplicación para que la pueda usar alguien por voz, por ejemplo. Vale, entonces en segundo vamos a ver esa parte, eh, también tendremos en clase a diferentes profesionales que tienen que ver con la parte de accesibilidad, la parte de código, para que nos enseñe cómo diseñar esas cosas sabiendo cómo se tienen que codificar después, entonces de alguna manera cuando salgamos de, digamos de, de, de lava, cuando salgáis de lava, poder diseñar cosas sabiendo que luego le sabéis pedir a ese programador cómo queréis que las programe, en lugar de que sea esa persona la que os diga que eso no se puede hacer o que esto es muy caro o que esto lo que sea, sino que tengáis la experiencia de poder decirle, no, no, esto se hace así, así o sea porque lo he aprendido y se hace de esta manera. Y que ya. Hola, yo soy Berta Ferrer y voy a daros este año tanto en primero como en segundo en Digital Design, voy a dar eh, Applied Practice for Graphic Design, Graphic Design Applied Practice, como queráis. Eh, en primero vamos a trabajar con las herramientas básicas, vamos a hacer fundamentos y vamos a experimentar un montón con esas herramientas, porque al final, aunque estéis dando eh, diseño digital, las herramientas fundamentales de un diseñador también es el lápiz y el papel y entonces vamos a romper papel, vamos a rayar, vamos a coger ideas de esos primeros procesos para luego que os lo llevéis a las demás asignaturas y luego ya en segundo vamos a seguir con esa experimentación pero vais a hacer ya proyectos más reales, de hecho habrá un concurso, habrá un trabajo con un cliente y desarrollaréis vuestro primer portfolio para que de aquí ya eh, salgáis pudiendo ampliar eso con vuestros trabajos. Y ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Lava por, por contar conmigo este segundo año. Quiero dar las clases, bueno, con la misma ilusión que el año pasado. Me parece que, que Lava es un sitio muy, muy interesante y donde podemos sacar provecho todos, tanto los profesores como los alumnos, de estar aquí. Y nada, este año voy a dar eh, video digital para primer año en diseño y fotografía y en segundo año videografía y un poco la idea para los de primer año es aplicar todas las técnicas cinematográficas para que aprendan a narrar no solo exclusivamente en cine sino en, en todo el ámbito audiovisual en todas las cosas que, que, que estén relacionadas con la imagen en movimiento y para segundo año, eh, la idea es profundizar todo lo que, lo que aprendimos el año pasado y este año tenemos proyectos bien interesantes, que espero que, bueno, que lo hagamos súper bien eh, y que sigamos en esa línea que comenzamos el año pasado que me parece que fue bastante productiva y, y muy enriquecedora. Dentro de su asignatura hay otro, una parte de módulo de sonido que ah, lo sí. dará Luis, que ahora no puede estar allí porque está ahí bueno, ahí en el escenario, en el parque, <risa> y nos tocará y luego tocará para nosotros Luis Triviño, y que también dará eh, una materia de sound, eh, sonido para productos media en, eh, en segundo año de fotografía. Hola, bueno, yo soy Pau Gómez, soy de los profesores eh, nuevos, que no jóvenes. Eh, yo voy a, voy a dar eh, Individual Project en fotografía y vídeo de primer año, y bueno, como os ha comentado Silvia, es una, es una materia que gira en torno a un proyecto y lo que haremos será, eh, bueno, vamos a investigar y vamos a descubrir la fuerza de la imagen a través de ese arte maravilloso que es el cine. Yo creo que va a ser una asignatura llena de sorpresas, vamos a tener eh, muchas herramientas o a, o a descubrir muchas herramientas para aprender a investigar. Eh, vais a tener un trabajo muy chulo que será hacer un storyboard y además vais a tener una especie de tutor, por llamarlo de alguna manera, que no voy a ser yo, sino que será un director de cine bastante conocido, y bueno, yo creo que va a ser una asignatura bastante apasionante. Vale. Uh, me llamo Charlie, soy francés, y mi trabajo es estratego de comunicación para campañas en general que se desarrollan en varios países de la Unión Europea. Trabajo en general con el sector público, Unión Europea, Naciones Unidas, Banco Mundial, pero nos llevaremos una asignatura con Roland, que también es francés, pero medio español, medio francés, y va a ser el trabajo colaborativo para segundo año de foto. Y entonces la idea es coger un brief para una marca de ropa y llevarlo hasta conseguir una producción completa y presentar ideas a un cliente real. Y voy a dejar a que Roland explique el resto y a qué te dedicas digas tú. Si no le molesta, le paso directamente para concluir. Hola a todos, ¿qué tal? Nada, es nuestro primer año. Uh, venimos con mucha ilusión de teneros y, y pasar un año súper interesante. Uh, me llamo Roland, soy produ producer, me dedico a producir contenido para moda, lujo. Tengo una productora en Valencia y la idea es que con Charlie, que es un creativo, os vamos a llevar a un proyecto real que va a ser producir de verdad. Pues vamos a aprender a ver cómo planeamos, eh, planificamos, presupuestamos y nos vamos a ir juntos en la naturaleza pues para hacer fotos, vídeos y entregar esto a un cliente siguiendo un brief. O sea que va a ser a la vez teórico y a la vez súper práctico y esperamos que esta materia pues os dé pues, muchas ganas de trabajar en este sector mañana y que aprendáis un montón con nosotros. Bienvenidos. Hola, yo soy Ana Piquer, soy directora de arte y artista 3D en Vitamin Studio y os voy a dar la asignatura a los de segundo de 3D Modeling and Rendering. Y bueno, como sabéis, el metaverso está a la orden del día, entonces vais a tener que elegir una de las marcas que os voy a proponer y vais a tener que desarrollar un metaverso de esta marca en 3D. Además, también vais a tener que preparar una colección de NFTs que representen fielmente... Puesto los valores de la marca y también tendréis que hacer un vídeo que presente este metaverso en redes para todos los usuarios de esta marca. Así que bueno, espero que aprendáis a conceptualizar, a expresaros a través de la forma y a través del color y que os divirtáis mucho en el mundo 3D, que es una maravilla. Muy buenas, yo soy Fausto, especializo en mi trabajo sobre todo en diseño y animación, eh, principalmente 3D. Y bueno, mi asignatura va a ser Digital Animation, que es un poco coger el testigo de Ana, y bueno, aparte de continuar como con lo que ha dicho ella, de básicamente llevar al movimiento todos esos trabajos, nos mancharemos las manos, y nada, estoy muy contento de, de estar aquí y poder compartir con todos vosotros mis conocimientos y mi experiencia. También queríamos dar las gracias a los profesores que no han podido estar hoy aquí. Vincent Urbani, que está en Italia, está haciendo un shooting ahora mismo. Sidar Gautam, que es uno de los profesores también claves de, de Lava Valencia, ahora está en Barcelona y no ha podido venir. Y Ismael Chapaz, que es profesor de diseño. Eduardo García. ¿Qué más? Hoy hay unos cuantos, porque ya somos bastantes. Hola, Nada, pues muchas gracias a todos, bienvenidos a, a LAVA, bienvenidos a la, a la primera promoción a este segundo año y sobre todo pues bienvenidos a la, a la primera promoción, estamos contentos de que, de que se unan a la familia LAVA y bueno cuenten con, con todos nosotros para los profesores y los alumnos para que continúe creciendo la comunidad. Hola, yo soy Xavi. Eh, la experiencia la va pues, muy bien, muy enriquecedora. A mí me gusta mucho. Los profesionales que nos han estado eh, enseñando todos son muy buenos. Y tenemos, bueno, yo me lo paso muy bien porque realmente me gusta. Entonces, si es algo que de verdad os gusta, os va a apasionar. Y bueno, y como todo, cuando algo te gusta, lo vas a hacer bien. Y eso. Y bueno, que muchas gracias. Hola, soy Nadia, soy alumna de segundo y bueno, a ver, lo que puedo decir básicamente es que os conozcáis entre vosotros porque yo si lo he pasado más bien el año pasado es porque he conocido a todos los alumnos y bueno, básicamente hablar en público ahora mismo mal. Pero si luego en privado queréis decirme algo, los alumnos de segundo estaremos encantados de ayudaros. Entonces, ¡bienvenidos! Yo soy Miguel, eh, encantado, primero. yo Es el segundo año de fotografía y vídeo. Eh, primero, eh, más que nada, daros la bienvenida a todos. Vais a disfrutar de un año increíble, la verdad. Igual que yo disfruté del, del primer año aquí, que la verdad... Fue súper enriquecedor, como, como dijo Xavi. También te tiene que gustar. Eh, y bueno, no sé qué más decir, pero espero que disfrutéis de la experiencia porque es una gran escuela y, y nada más.